Esto nos conecta con las reflexiones sobre el tiempo sin remuneración para las mujeres, pues de acuerdo con la base de microdatos construida por el DANE, durante los años 2016 y 2017 se ratificaron algunos rasgos distintivos de la discriminación social que afecta mayoritariamente a las mujeres. Para construir esta base de datos, el DANE llevó a cabo una encuesta de la cual se concluyó lo siguiente. De 311.903 hogares que contaron con una ayuda no remunerada de una o más personas de otros para afilios de la casa, como por ejemplo cocinar, lavar la ropa, arreglar la casa, etcétera, el 7% eran hombres y el 93% mujeres. El tiempo comprometido en estas labores ascendió a 1.200.000 horas. De este tiempo, el 4% fue aportado por hombres y el 96% restante por mujeres de otros hogares. No es que las mujeres tengamos más tiempo que los hombres solamente por ser mujeres, ¿o sí. Otra de las conclusiones es que fueron 217.000 hogares los que requirieron el servicio de cuidar niños y niñas menores de 12 años. Aquí no se cuenta el cuidado por parte de enfermeras, cuidado a personas con diversidad funcional. En todo caso, de las personas que prestaron este servicio, el 70% fueron mujeres y el tiempo aportado sin remuneración fue cercano a 1.850.288 horas, un 32% por parte de los hombres y el 68% restante por parte de las mujeres. Es de resaltar la importancia del trabajo no remunerado en las labores del hogar y del cuidado en la economía nacional en la medida en que el pago de las horas dedicadas a estas labores, valoradas según el salario mínimo legal vigente, podrían ascender a un 17% del PIB y hasta más si se incluyen las respectivas prestaciones sociales. Entonces, ¿dónde están los economistas del Estado y los legisladores valorando la crisis cuando los principales efectos recaen en las mujeres? Esta es una situación históricamente injusta con las mujeres. Exigimos a los varones, a los compañeros de lucha, los padres, los hermanos, los tíos, los sobrinos, los hijos, que entiendan por fin lo que significan los cuidados, las labores domésticas, la responsabilidad afectiva y se hagan cargo. Se han adueñado de la historia, pero cuando vemos los datos, su aporte es insignificante. Este 8 de marzo, en vez de acudir a la marcha o querer protagonizar y tomarse la palabra, quédese en la casa trabajando, releve a sus compañeras de trabajo, déle el día libre a sus empleadas, gestione lo necesario para que las mujeres se entren y lo más importante, escuche y aprenda.